Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 288. Que me olvide hoy del pasado de mi hermano. Este es el pensamiento que me conduce a ti y me lleva a mi meta. No puedo llegar hasta ti, padre, sin mi hermano. Y para conocer mi fuente, tengo primero que reconocer lo que tú creaste uno conmigo. La mano de mi hermano es la que me conduce a ti. Sus pecados están en el pasado junto con los míos. Y me he salvado porque el pasado ya pasó. No permitas que lo siga abrigando en mi corazón, pues me desviaría del camino que me lleva a ti. Mi hermano es mi Salvador, no dejes que ataque al Salvador que tú me has dado. Por el contrario, déjame honrar a aquel que lleva tu nombre, para así poder recordar que es el mío también. Perdóname hoy, y sabrás que me has perdonado si contemplas a tu hermano en la luz de la santidad, tu hermano no puede ser menos santo que yo, y tú no puedes ser más santo que él. Que me olvide hoy del pasado de mi hermano. Amén.